Bienvenidas y bienvenidos a la segunda jornada del tramo de formación Inteligencia Artificial, Internet, y Microchips Contra el mito de la tecnología neutra neutral eh, Soy Marcos Gómez, eh, soy doctor en ciencias de la computación eh, Soy profe de computación en la escuela primaria Y además trabajo en la iniciativa Programar eh, de la Fundación Sadovsky. Eh, en esta jornada estaremos eh, Estaremos escuchando a tres especialistas eh, Que nos hablarán de abriendo computadoras. Eh, estos especialistas compartirán diferentes experiencias, conocimientos sobre qué son las computadoras, cuáles son sus componentes, dónde se construye, construyen y las formas de construcción de las mismas. Eh, para arrancar con, con la jornada, eh, presento al primer orador, eh, que será Javier Castrillo. Eh, Javier es historiador y docente de la Universidad Nacional de José Cepaz. UNIPE, y también trabaja en la Fundación Sadovsky, es el coordinador de Guaira en el marco de Conectar Igualdad, y fue el coordinador nacional de investigación y desarrollo de los programas, programas Conectar Igualdad y Primaria Digital. Eh, Javier nos estará eh, comentando, contando algunas, eh, algunas cosas sobre eh, la cultura libre, eh, que está muy vinculado a poder entender y comprender cómo funcionan, cómo se han desarrollado estos diferentes dispositivos computacionales. Así que le damos eh, la palabra a Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos a todas. Gracias Marcos. Muchas gracias y por la invitación. Un gusto estar acá entre amigos y amigas para charlar un poco, en este caso sobre cultura libre. Eh, es un concepto, voy a entrar directamente porque no es mucho tiempo, así que sin más vueltas voy a, voy a entrar en tema. Entiendo que por el chat ahí este, pueden dejar alguna consulta, alguna este, crítica, sobre todo, pueden pelear por ahí y hacerlo un, un poco más divertido. Eh, cultura libre es un término eh, que está como, como en construcción, como que se está armando, ¿no? En principio tenemos eh, un concepto como la cultura, que ya de por sí este, podríamos hablar... Largo y tendido sobre qué entendemos por cultura, ya que es algo que, que, que no es tangible, que no se toca, y este, asociado en este caso un adjetivo como la libertad. ¿Qué es esto? No? Este, yo entiendo a la libertad como, no sé, como una persona que está libre, como un pájaro que está libre, eh, pero una cultura que sea libre ya se me empieza a competir. Ahí va, ahí va. Estoy de nuevo, estoy de nuevo. Ahí va. Yo vi que ponían caras raras y digo, si me, algo se ha complicado. Este, bueno, no, no se han perdido de mucho, seguramente. ¿Está? Eh, bien, la cultura libre, decía para mí, es un concepto que se está construyendo y en el caso que hoy nos convoca, vamos a hablar un poco de eh, esta, esta cultura relativo a, a los medios digitales, a lo, a lo que mal o bien llamamos computación, ¿no es cierto? A, a lo que, que tiene que ver la cultura libre, que no sabemos bien qué es, eh, con las computadoras que tampoco sabemos bien qué es. eso Es una, una charla este, desde la perfecta y grandísima ignorancia. Nosotros, cualquiera de nosotros, de nosotras que haya participado de una sola clase de computación, creo que el primer concepto que se nos dice es la computadora está formada por hardware y software. ¿no? Es el, lo primero que nos dicen, todos sabemos eso de alguna manera. El hardware es lo que podemos tocar, lo tangible, y el software es aquello que, esa serie de instrucciones que hacen que ese hardware funcione. Ese software, entonces, que está como medio dejado de lado muchas veces. Uno habla de las computadoras, de la tecnología, del, del smartwatch, hablamos de, este, de nuestro televisor inteligente, de nuestra consola de videojuegos, pero nos olvidamos que, este, o no nos olvidamos, como es intangible, pobre, pasa a segundo plano, nuestro, nuestro viejo y querido software. Y ahí es donde entramos en el concepto de libertad. Un software libre, y ese es nuestro cachito de cultura libre que trataremos de, de desarrollar hoy, un software libre básicamente es aquel que permite ser estudiado. Es como si este, junto con la Coca-Cola, la botella de Coca-Cola, nos dieran un, un papelito como este y diga cómo, reprodu, cómo se hizo esa Coca-Cola. Se tomó tanto de agua, tanto de... Este, de CO2, tanto de hoja de coca, azúcar, qué sé yo, y la receta, para que yo pueda reproducir exactamente lo que me están dando. Bueno, el software libre es eso. Un programa de computadoras, por ejemplo, el Firefox, que muchos de ustedes deben conocer, o el VLC, que es un reproductor de, de este, archivos multimedia, este, son piezas de software libre. Es decir, que si uno quiere, va a determinados lugares de Internet y va a tener la receta, línea por línea, letrita por letrita, código por código, de cómo fue hecho ese software. No de Desconozco, lamentablemente, la, la orientación de cada uno y cada una de, de ustedes, pero sé que muchos estarán pensando, ¿y qué me importa a mí? ¿Cómo está hecho? Yo no soy programador, no soy programadora, ni lo quiero ser, ni me interesa. Bueno, una cosa es que a uno no le interese cómo está construido ese software, y otra cosa es que no pueda acceder a ese código. Nosotros podemos acceder a ese código para estudiarlo con fines pedagógicos, con fines de seguridad informática, para saber si realmente eh, está haciendo lo que hace, o cuando yo estoy entrando en este, un sitio, por ejemplo, que tiene cascos de moto, está relevando mis datos para que al otro día me empiecen a aparecer en el celular las ofertas de las mejores casas de repuestos de motocicleta. También, entonces, volvemos, lo puedo estudiar con fines pedagógicos, lo puedo estudiar con fines de seguridad informática, y de protección de datos, lo puedo estudiar con fines de mejorarlo. Por ejemplo, eh, puedo ser que este, yo hablo una lengua extraña como el esloveno o el, o el cordobés y quisiera traducir el Firefox a esas esa lenguas foráneas. Bueno, yo puedo tranquilamente, o el porteño, ¿no? Ya que estamos por eh, los... Los bonaerenses tenemos una, una sensación de, de pertenencia este, con, con el español, creemos que lo hablamos muy bien. Entonces, este, también podemos traducirlo al, al bonaerense, digamos. ¿no? También podría yo hacer algunos arreglos, mejorar ese software, por ejemplo, para que sea más rápido, para que corran una computadora que me la tildan de viejita porque tiene cuatro años, ¿Eh? También podría este, hacer arreglos con ese software para que, por ejemplo, eh, pudiera ser adaptado a este, personas con este, discapacidades. ¿No es cierto? Fíjense todo lo que yo puedo hacer con un software al conocer cómo fue hecho. ¿No es cierto? Cosa que en el software privativo que se llama, que es el software no libre, es decir, aquel que no viene con el código disponible, aquel que no tengo disponibilidad de, del código, no puedo hacer. Entonces, y acá como, como docente y como todo, yo tengo una cosa que es bastante antipática, la tengo para mí, acá como somos estamos entre amigos voy a, voy a decirla, muchas veces dicen, no, esta persona es, es experta en computadoras, y mi primera pregunta es, ¿usás software libre? Cuando la persona me dice que no, Ahí ya digo, mm, entonces sos un usuario nada más. Vamos a hacer una comparación muy burda. Yo como técnico electromecánico voy ahí por el lado de, de los autos. Imaginen un, ustedes un auto que tenga el capot totalmente soldado, que no se pueda acceder al motor y a las partes mecánicas. Yo podría manejarlo, cargarle nafta, lavarlo los domingos, este, pasarle cera, pero realmente, si yo quiero sacarle el jugo y quiero saber lo que está pasando con ese auto, y quiero mejorarlo, y quiero este, adaptarlo a mis posibilidades, y quiero adaptarlo a los diferentes circuitos, sí o sí o sí, tengo que abrir ese capot. Bueno, el software que no es libre, es como ese auto con el capot soldado. Yo no puedo acceder a cómo está hecho y solamente puede acceder ahí un selecto grupo de personas que no son ni más ni menos que los fabricantes. ¿No es cierto? Y tengo que depender que el fabricante este, haga los cambios, lo adapte y qué sé yo. Entonces, un software no libre, en determinado, y eh, que se entienda bien, lo digo con toda humildad, esto, en determinado estatus, de, este, de trabajo, en determinado momento de nuestro trabajo de informáticos o informáticas, sea como docente sea como usuario avanzado, como lo que fuere, necesitamos meter mano en el capote. No hay piloto de carreras que no sepa un montón de mecánica. ¿Eh? Siempre saben, no, está, me cuesta doblarlo, le voy a decir a los mecánicos que... Eh, la suspensión la pongan más dura de acá, más pongan de allá, el piso está muy resbaloso, le vamos a bajar la, la presión de los neumáticos. El piloto sabe algo, bueno, tiene que meterse en las entrañas. Nosotros también tenemos que meternos dentro de nuestro software para entender lo que está pasando allí y para, y acá viene una de las cosas más jugosas de esto, para compartir lo que nosotros vamos logrando o compartir los fallos que vamos encontrando, compartir las mejoras que vamos haciendo. Todo esto se basa en el compartir, en lo comunitario, en el caso de Guaira, nuestro sistema operativo, en lo federal, en la construcción federal y colaborativa que hacemos con las 24 jurisdicciones, trabajando con todos los pibes y las pibas, y los docentes y las docentes que reciben nuestras computadoras. Si nosotros compartimos algo que está pasando... Eso que es esa mejora la aprovecha en este caso cualquiera de los pibes y las pibas en cualquiera de nuestras escuelas en todo nuestro país y aún en el exterior. Entonces, vamos juntando estos pedacitos. Podemos estudiar cómo está hecho para mejorarlo, para este, agregarle nuevas funcionalidades, para descubrirle y, y, y solucionarle errores, para... Este, aprender, uy, mira cómo hicieron esto, qué bueno, mira cómo manejan una cámara, mira cómo hicieron que trabaje la, la webcam, bueno, esto podríamos aplicarlo a otro programa que use webcam. ¿Mm? Y esas mejoras se vuelcan comunitariamente para que otros también puedan estudiar y puedan seguir mejorándolo. Esto se contrapone, es este, antagónico, al modelo de licencia de software. El modelo de licencia de software que estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, gracias a Dios ya dejé ese vicio, el único que he dejado, creo, que cuando uno bajaba un software de lugares poco santos de la, de la Internet, lo primero que, aparece es, que aparecía es un texto larguísimo en un lenguaje este, legal generalmente, que uno lo pasaba rápido y ponía acepto. no. Bueno, ahí le, le está diciendo justamente que no puede estudiar como está hecho, que no puede prestarlo. ¿eh? Yo no, no le puedo prestar ese software a, a Nico o a Marco o a ninguno de ustedes. Incluso si yo tengo dos computadoras, que ¿eh? se imaginarán que en mi casa tengo más de dos computadoras. Tampoco me lo puedo prestar a mí, tendría que comprarlo cada vez que... Este, tampoco puedo este, hacerle ninguna mejora, y tampoco puedo este, corregirle los errores, porque es como si me... volviendo, es como si me dieran ese auto con el, con el capot este, soldado. Es decir, que cuando una persona dice, no... este conozco a tal fulano o tal fulana que hace maravillas con la computadora, no sabe las cosas que hace, lamentablemente en un momento nos han este, querido convencer que esas maravillas es usar Windows con Word y Excel. Y no hay nada menos este, creativo, no hay nada menos este, informático, mis queridos y mis queridas, que hacer un PowerPoint eh, usando Windows. Nadie aprendió nada útil de las computadoras haciendo PowerPoint ni Word ni Excel. No se puede, es totalmente incompatible hacer cosas interesantes con un software que no permite ser estudiado. Por otro lado, esto desde el punto de vista pedagógico, arranqué por ahí, digamos, como, como docentes que somos, pero por otro lado, esa licencia que, está, que les comentaba, estos softwares son caros, todos los softwares son caros, hay mucho trabajo humano, tanto en el, en el software libre como en el no libre. Y uno paga esa licencia y, y no me convierte en dueño de ese software o de esa copia que yo compré. Este, este vaso que está acá, que tiene agua, en un momento yo me lo, me, me lo compré, no sé cuánto pague, y este vaso me lo dejo para siempre hasta el momento que se rompa, como es el destino de todo vaso, romperse. Ahora, en un software, yo por más que lo pague, ese software no es mío, lo que, lo que me dan es un permiso para usarlo. Pero está instalado en mi computadora, me dirán. Ustedes, sí, está instalado en tu computadora, pero vos tenés un permiso para usarlo. Como les dije, no soy dueño de prestarlo, no soy dueño de cambiarlo, no soy dueño de estudiarlo, de meterme ahí, de meter un palo ahí en el capó y abrirlo un poquito para ver. No, es ilegal eso. ¿Mm? Entonces, si yo quiero una mejora, tengo que esperar que el año que viene el señor Microsoft o el señor este, Apple o el señor este, Google Saquen una nueva versión y rezarle a este, San, San Messi para que justo lo que yo necesitaba aparezca en la próxima versión. No puedo cambiar ese software. No puedo este, adaptarlo a mis necesidades. No puedo traducirlo. Tengo que esperar que se les ocurra a ellos, por más que lo haya pagado. Y si lo compré el año pasado, y bueno, el año que viene tendré que comprar de nuevo. No me lo van a. Este, a actualizar. Eso viene de la mano de algo que seguramente van a hablar mis, mis compañeros aquí, que se llama obsolescencia programada. Es decir que yo, si us cuando usaba este Word allá lejos y hace tiempo, si tenía el Word 5 y después salía el Word 6, que tenía tres funciones más, necesitaba una computadora con el doble de memoria. ¿Pero cómo? Sí, porque tenés una carreta ya. Pero si todavía voy por la cuota 11, antes comprábamos en cuota las computadoras, les cuento, otros tiempos mejores Voy por la cuota 11, y, pero ya es una carreta que tenés. Andá a la hora 12, de nuevo y comprate una nueva, porque ahora vienen con el doble de memoria. y Pero con el doble de memoria, ¿qué hago? Y lo mismo que hacías antes, pero este, ahora necesitas el doble de memoria. Pero si todavía andas, te es gaucha mi computadora. No, tenés una carreta. Y está ese convencimiento de que uno tiene una carreta y que necesita el doble de memoria para hacer las mismas cosas que hacía hace seis meses, pero por esas razones necesito comprarla nuevamente. Por esas razones del capitalismo, ¿no? Seguramente mis compañeros van a hablar de estas cuestiones. Así que tenemos motivos pedagógicos, tenemos motivos legales, tenemos motivos económicos, tenemos motivos de este eh, de derecho, ¿no? Entonces está, está todo hablado en clave de derecho. Y acá viene algo más complejo todavía que la libertad, que es la soberanía. ¿Qué tiene que ver el software con la soberanía? Bueno, si sabemos que un software, si no tenemos acceso a cómo fue hecho, nadie sabe lo que realmente hace o nadie puede saberlo. Imagínense, por ejemplo, a nuestro ministro de defensa este, mandando este, correos electrónicos de, de hotmail o de gmail sobre determinadas prácticas de, de defensa nacional. Y uno dirá, pero si no estamos en guerra, no te hagas cosas, no alarmes a la gente. Bueno, la soberanía lo hemos vivido hace muy poco en la pandemia, con la cuestión de las vacunas. Las naciones soberanas que pudieron enseguida establecer no solo este laboratorios para crear las vacunas, sino arbitrar los medios para conseguir vacunas de otros lados y poder distribuirlas a la población con otros países que... Se conformaron con ser el cliente que llega tarde a la farmacia y hacer la fila y esperar que, te, te, esperar que tenga yo de sobra para poder venderte a vos. Bueno, eso es soberanía sanitaria. También lo vemos en lo que hace lo que se llama soberanía alimentaria, que son, por supuesto, países que no tienen una producción alimentaria como para satisfacer las necesidades internas y deben esperar que a otros países les sobren cosas. ¿Eh? Que generalmente son las de la de peor calidad o las de mayor precio, una de las dos o las dos juntas, para que le vendan, ¿no? Esto se llama soberanía alimentaria. Y nosotros nos ocupamos de la soberanía tecnológica. Es decir, que si nosotros usamos software de Microsoft, de Google, de Adobe, que ni siquiera sabemos cómo funciona, que no podemos estudiarlo, no estamos haciendo ningún avance. Este, desde el punto de vista del crecimiento tecnológico, educativo, social o de la tecnología aplicada a lo social en nuestro país. Estamos siendo consumidores de un programa que hizo un niato en otro país y que este, lo, nos va a vender el año que viene el mismo, como les decía, al doble de precio. Entonces no hace falta solamente con... Sí, hay que saber computación este, para que un país nace, qué sé yo, y necesitamos programadores para que... No es así de simple. Si nosotros programamos con software no libre, si nosotros hacemos software no libre, si nosotros en vez de compartir y en vez de establecer el conocimiento en, la, en el corazón de nuestra sociedad nos dedicamos a privatizar el software que hacemos, estamos haciendo un engranaje de esa maquinaria de, este, de no desarrollo. A mí me pone muy mal cuando, por ejemplo, en los laboratorios de nuestras universidades nacionales, con fondos públicos, se desarrollan determinadas cuestiones y después se patentan. ¿Eh? ¿Patentar qué quiere decir? Y que lo que se haga con eso va a ir a los bolsillos de, de tres o cuatro vivos Que lo desarrollaron con fondos públicos Por eso, y acá esto que no se tome como un chivo Ya que se saben que no vendo nada este, En Guaira, nuestra construcción colaborativa Nuestro sistema operativo Tratamos, eh, no, este, desde el primer minuto Luchamos para que todo el software esté a disposición de todos y todas, para que esta construcción federal vaya creciendo. Y en algún punto siempre me pasa lo mismo. Alguien dice, y sí, todo es muy lindo, pero ¿de qué vivo? Bueno, sí, vivo de esto. O sea, que el software sea eh, libre, que la cultura sea libre, no quiere decir que este, sea gratis. Afortunadamente el español tiene muchos más términos que el inglés, mis queridos, mis queridos. Entonces, el trabajo de desarrollo de un software se cobra. Nosotros trabajamos de esto. Ahora, el producto que hacemos, vos sos libre de prestarlo, de estudiarlo, de mejorarlo, y de hacer tu propia versión, y de venderlo, si vos querés. Esa es la gran diferencia. ¿eh? Antiguamente, cuando digo antiguamente, digo hace 20, 25 años, cuando arrancaban las, las primeras convenciones de, de software, que íbamos 10 barbudos... este con unas remeras bastante eh, necesitadas de higiene, hay que decirlo. Este, íbamos a los encuentros y estaba como este, eh, mal visto cobrar por nuestro trabajo. No, se decía, un programador puede este, vender eh, remeras, decía, ¿no? Vender camisetas con el logo de su producto, o pueden vender pegatinas, stickers, me acuerdo esa palabra pegatina. Digo, no, yo, ¿cómo? yo no sé vender remera, no sé hacer remera, yo hago software. Es totalmente lícito cobrar por nuestro trabajo. Lo que no vemos moralmente aceptable es que ese trabajo sea apropiado y no sea compartido, donde la sociedad no se beneficia con un adelanto tecnológico, sino que pasa a ser cliente, y en algunos casos hasta casi esclavo, de nuestro software. Entonces, la cultura libre, en este caso, y con esto ya voy terminando, este, si lo, no los canso más, la cultura libre, entonces, mis amigos y mis amigas, no es pensar en meter este, un, una pieza de software para llenarme de plata para que me la compre Google, no es hacer una patente, no es pegar tres acordes para este, ganar mi primer millón, sino establecer un mundo donde podamos compartir todo el conocimiento, donde no haya que hacer una fila eterna para esperar una vacuna, donde cada uno y cada una desde su lugar pueda contribuir a un desarrollo eh, humano más sustentable. Eh, y creo que se que esto que voy a decir, si se entendió lo, que, lo, lo anterior, va a ser redundante. Pero no hace falta ser programador, programadora, este, o estar este, en un cuchitril sin ver el sol ocho años para descubrir una falla en el código. De hecho, yo mismo soy historiador, este, y eh, no, no es que tenemos que ser sí o sí programadores y programadores. Hay un montón de maneras de contribuir a esta cultura libre. Desde traducir, desde armar manuales, desde hacer nuestro diseño, ayudar con el diseño gráfico, desde la divulgación, desde probar y desde usar el software y compartirlo, ya estamos siendo parte de esa cultura libre. Así que bueno, los invito con, este, con total eh, humildad y, y con, eh, con mucho cuidado, sin entrar en, este, en cosas muy drásticas en eh, tirar sus windows, en quemar todo el software privativo y usar solamente software libre, este, van a ver que es un viaje de ida, se duerme mejor eh, y todos nos beneficiamos de esas cuestiones. Les agradezco este ratito, espero que haya muchas eh, preguntas y sobre todo muchas críticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Eh... Me gustaría hacerte una pregunta antes de, de pasar a la próxima charla que saltó hace un ratito en el chat. Preguntan: eh, ¿el software libre es gratuit, gratuito? Una pregunta que estaría bueno que respondas para. Bien, como no. El software libre. Hay una equivocación acá, o una, un viejo error que es, es free software. En inglés, free quiere decir tanto libre como gratis. Entonces. Se dice, tenemos un, un dicho que es eh, free eh, as in freedom, not as free beer. Libre de libertad, no de cerveza gratis. Es decir, yo puedo cobrar por mi software. En el caso de Guaira, totalmente gratuito. Cualquiera lo baja y lo usa. Ahora, si yo te vendo una copia de mi, de, de mi software... Quería buscar un pendrive, acá acá está... Si yo te agarro este pendrive y te lo vendo... Con el software que está acá adentro... Vos podés hacer lo que quieras con este software... Incluso podés volver a venderlo... Podés cambiarlo... Entonces... ¿Por qué te lo vendo Y Porque hay un trabajo... Porque ahí trabaja un montón de gente... Los software libres... Generalmente son de mucha mayor calidad... Que el software privativo, porque la cantidad de gente que trabaja es mucho mayor. Entonces, el, el software este, tiene muchas más revisiones, tiene mucha más gente que trabajó ahí. Entonces, generalmente lo que sucede es que vos podés bajarte el software totalmente gratis y usarlo sin restricciones, por ejemplo, el GIMP, por ejemplo, el Cushis, por ejemplo, el BLC, por ejemplo, el Firefox este, y tantos otros software, lo usás sin restricciones todas las, las veces que vos quieras, lo prestás, lo regalás y haces lo que quieras, totalmente gratuito. Entonces, la gente que hace este... Firefox, ¿de qué vive? Bueno, de otras cuestiones. ¿Mm? Por ejemplo, de adaptarlo a alguna empresa que lo necesita, y dice, Uy, qué bueno que está esto, ¿por qué no más hacer una versión especial para, por decir algo, para que se entienda, para Ford? ¿Eh? Donde queremos que tenga tal y tal funcionalidad. Bueno, mirá, te lo hacemos. Bueno, pero vos te lo cobro, Sofor, ¿no? ¿no? Y así, vos me, vos me estás pidiendo horas, hombre, que yo te voy a... Y este, hay otros negocios, muchos negocios, muchísimos negocios, que no pasan por te vendo una licencia y te tengo agarrado de una cadena hasta que este, saques la lengua y, no te, y te quedes deshidratado. ¿eh? afortunadamente desde ese punto de vista, le hemos encontrado una vuelta grande para cobrar por nuestros servicios, pero que no tenga que pagar eso el usuario final. Y Javi, aprovecho, eh, porque hay varias preguntas y comentarios en el chat, eh, también para, para después continuar con Nico, pero me parece interesante esta pregunta para, para, para vos. Eh, preguntan, ¿cómo sé si un software es libre? Y cómo veo su código. Eh, me parece interesante poder reflexionar y, y porque puedas compartir un par ah, de muy bueno. Tips. Bien, para que un software sea libre, tiene que, hay una, este, una, una fundación que se llama Free Software Foundation, que es como nuestra FIFA, digamos, ¿no? Este, que dice cuando un software es libre. Y tiene que cumplir cuatro condiciones básicas. Esto lo, lo sistematizó y lo inventó un señor que se llama Richard Stallman, eh, donde dice básicamente, no, no me voy a poner en, este, me sale muy bien la invitación de Richard Stallman, pero no la voy a hacer, este, donde básicamente dice que el software libre es aquel que se puede, tiene a disposición el código que permite usarse con cualquier propósito, yo puedo usar el software con cualquier propósito, puedo modificar ese, ese código y puedo distribuir copias modificadas. Esas son las cuatro eh, libertades que le llama del software libre. Si cumple esas cuatro condiciones, es software libre. Y le dan una, este, una licencia, hay varias, pero hoy por hoy la más conocida, ¿vieron cómo el sello IRAM? Este, que tiene los calefones, bueno, nosotros tenemos este, una, una licencia, que puede ser la más conocida, la GPL3, Licencia Pública General, que dice que en realidad lo que hace es no quitar derechos, sino dar derechos. Entonces, con todos los archivos del, del software, cuando uno baja los archivos, uno de ellos es la licencia. Con incluir la copia de la licencia ahí y ahí adentro, este, ya es como que tenemos el sello del, del, del Calefón. Nuestro, so, nuestro software, nuestra aplicación, seguramente va a tener una, una página web, un sitio web, una web donde este, yo la, la publicito, ¿no es cierto? Donde bajate este programa, qué sé yo. Bueno, entren a la web, entren a la web de, de Guaira, por ejemplo, o entren a la web de BLC o alguno de los que hemos nombrado de GIMP y busquen donde dice licencia, y ahí va a decir, este programa es software libre por la GPL3, la licencia pública general 3, o por la licencia, hay varias licencias, no quiero entrar en ese tema porque es complejo, pero este, es como que ya el, el, el dueño, o los dueños, o los que empezaron el proyecto, lo liberaron el código. Esa es la web, donde uno ve con colores todo lo que hace, y screenshot, y se la puede bajar. Y hay otras webs que son más eh, oscuras en el sentido de que tienen menos gracia, digamos, para nosotros, donde están eh, lo que se llaman repositorios, donde uno no baja el programa, sino que baja el código fuente, es decir, baja la receta. ¿Eh? Entonces, en la web dice, si querés ver nuestro código, bájatelo de acá. Y vas a esa otra web, ¿eh? que también de manera pública, se baja el código y uno puede ahí estudiarlo con sus alumnos O uno mismo, o hacer lo que quiera está Entonces son como dos instancias Una es la web tradicional Y otra es otra web que se llama repositorio Donde no hay este, dibujitos, ni tutoriales, ni video, ni nada Hay eh, archivos de código Y este, ahí entramos los que queremos este, ver cómo estudiar Y todo lo que contamos antes Muchísimas gracias, Javi. Eh, hay muchas preguntas, hay muchos comentarios que seguramente vamos a abordar al, al finalizar las, las dos charlas restantes para poder dar espacio. En esta oportunidad voy a presentar al siguiente orador. Eh, con su nombre es Nicolás Wolovic. Él es doctor en ciencias de la computación en FAMAF, la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor de computación que hace algunas cosas como reciclado de máquinas y retrocomputación. Eh, actualmente trabaja en FAMAF en UNC y en CECAD, eh, y es también un orgulloso ciberciruja, eh, así que... Pero me gustaría, Nico, aprovechar un comentario que surgió en el chat, que me parece que puede linkear bastante bien con, con lo que nos va a contar. Y por acá, esperen que lo, lo encuentre, Francisco eh, pregunta en, en cuanto a soberanía tecnológica, nos dice, soberanía tecnológica, pero importamos, importamos placas, micros y nanoprocesadores desde China. Eh, me parece que está buenísimo, único que vos puedas abordar seguramente en algún momento de la charla eh, por qué sucede esto y desde eh, la construcción de las computadoras. Así que Dale, todo tuyo. Buenas, ¿cómo les va a todos y a todos? Muy lindo estar acá. Gracias a, a, a todos por, por la invitación y a todas. Eh, mira, eh, es, es muy interesante la pregunta porque hay una pregunta sobre la materialidad eh, ahí las computadoras ya sabemos esto necesitando de dos partes, el software, que es lo que habló Javier, habló sobre el software libre, el único software que debería existir, porque hay una cosa bastante rara, ¿no? el software es inmaterial, el software no existe, el software es una configuración de la RAM, es una configuración del disco duro, es una configuración de la memoria flash, entonces no tiene valor, no tiene en el sentido de que su copia tiene costo cero. En cambio, del otro lado tenemos el hardware, que el hardware es absolutamente material, el hardware eh, cuesta y el hardware se fabrica, como bien le decía el docente, en, en China. ¿no? Eh, entonces, ahí entramos con, con esto, lo de, lo de, la idea de, de, de cibercirujas, ¿no? porque... Tiene que ver con eso. Hay, hay una respuesta bastante, bastante difícil. Eh, si Virginia puedes poner, eh, creo que es el, el, la penúltima slide que yo te había eh, mandado, eh, quiero mo mostrarle, eh, creo que se, llamaba, eh, se llama Francisco, la, la persona, quiero mostrarle un grafiquito donde muestra los lugares en el mundo donde se fabrica, la, sí, la penúltima, por favor, la número 4. Gracias. Es los lugares en el mundo donde son fábricas de microchips, fábricas de microchips, lo suficientemente avanzados que puedan formar parte de una computadora. Pensemos en los microprocesadores, ¿no? O sea, una computadora tiene muchos chips adentro, en particular hay uno que es el principal, que es el microprocesador. Se dan cuenta que la cantidad de fábricas que hay en el planeta Tierra es ínfima y además está eh, casi, sí, 100% del ecuador para arriba. ¿no? entonces eh, ante esta situación, nosotros lo que vemos es que hay una posición monopólica brutal de parte de muy, pero muy pocas manos. Muy pocas manos. A tal punto es este, este problema, porque es un problema, Digo, lo, lo, que decía, lo que decía Francisco es concreto. Si pones, eh, por favor, la filmina número 2, te eh, voy a ir yendo y viniendo, eh, la filmina. Eh, un antes, por favor, un antes. ¿Sí? La siguiente, ¿Qué? la siguiente es una que está en blanco y negro, por favor. Mm, entonces, esa, esa, ahí está. Este es un grafiquito muy lindo, perdón que esté en inglés, pero así va venía de, del sitio. Eh, es un grafiquito que muestra, en el, en el eje de las X tenemos el año, desde 1955 hasta 2025, y en el eje de las C tenemos el precio de la memoria por megabyte. Fíjense que el eje Y, el eje de las, de las abscisas, está en notación científica, o sea, E a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4. ¿Eso qué quiere decir? Que se le va sacando un cero. O sea, no es escala lineal, es escala logarítmica. Eso quiere decir que los precios están cayendo de manera exponencial año a año. Mientras los años van lineales, el precio se cae de manera exponencial. Pero... Más allá de eso, que es importante también, porque tiene que ver con, con una economía no de escala, sino de gran escala. Por eso hay muy poca gente que sea capaz de fabricar. ¿Por qué? Porque hay que fabricar tremendamente barcos. Hoy leía que ya se estaba vendiendo un microprocesador Cortex M0 a 39 centavos de dólar. Es un microprocesador de 32 bits con todas las funciones necesarias. Entonces para que eso se produzca, ese esa, de, esa decrecimiento exponencial en el costo del poder de cómputo y de la memoria, tiene que estar en muy pocas manos y es una tecnología realmente difícil de manejar. Y hasta el punto la manejan pocas empresas y no sé si ustedes notan, la curva de arriba es la curva de los precios de la memoria RAM estándar, de, de las pequeñas memorias bueno, te acá eh, de los módulos de memoria eh, que nosotros estamos acostumbrados a, a ver, ¿no? Estos pequeñísimos módulos de memoria RAM. Esos módulos de memoria RAM tienen unos saltitos que vemos más o menos en 2015, en 2020, uno muy grande en 1990. Estamos exactamente, muchas gracias, Virginia, estamos tan, pero tan dependientes de muy, pero muy poquitas fábricas que cada uno de esos saltos hay una relación uno a uno con catástrofes climáticas o con problemas graves de producción. Una de estas fábricas tose y el mundo se reafronta. Es así. Entonces, en, en, en esta materialidad que son las computadoras, porque lamentablemente sin hardware el software no existe, podría existir como una entelequia matemática, digamos, pero el hardware es quien ejecuta ese software. Nosotros, Necesitamos, como país que está del Ecuador para abajo, llamémosle con eufemismo del sur global, necesitamos utilizar ese hardware porque en este momento vivir sin computadoras se hace muy difícil. La vida es eminentemente digital, los datos ya se producen de forma digital, se comunican de forma digital eh, y se almacenan de forma digital. Entonces, ¿cuál es el, el, nuestra forma de sobrevivir ante esto? Porque no podemos decir, vamos a poner una fábrica de silicio de 7 nanómetros en algún lugar del país. Porque el nivel de inversión que se necesita es brutal. Por eso está en tan pocas manos y por eso aparecen estos saltitos. Si, sí, Virginia, puedes ir una, una slide antes. Hay algo muy importante. Una, una más. Ah, yo las debo dar de intercambio. La primera, por favor. Hay algo muy importante que seguramente conocen, que se llama la ley de Moore. La ley de Moore es una, no es una ley matemática, ni física, ni de nada. Es como una visión de mercado que tuvo una persona, que se llamó Gordon Moore, que trabajaba en una empresa que se llamaba Intel, que vio cómo evolucionaba el negocio de la microelectron, que dijo, nuestro horizonte va a ser que cada dos años, o más o menos eso, dupliquemos la cantidad de transistores, que son las unidades básicas que componen cada uno de los, de, los, eh, de los chips. Esa era una ley que se, tenía un autopresagio porque había un brutal negocio y esa ley es exactamente los triangulitos amarillos que se ven. Este es un gráfico que hizo Carl eh, Rupp, una persona que nos visitó hace muchos años y que constantemente está juntando información acerca de cada uno de los procesadores, CPUs, digamos la unidad central de proceso de las computadoras que salen, y cuántos millones, en este momento, miles de millones de transistores tiene. De nuevo, esta escala es lineal en el eje de las X y logarítmica en el eje de las Y. ¿Por qué es logarítmica? Porque el crecimiento es exponencial. Si lo quisiéramos poner en una escala lineal, lineal, necesitaríamos probablemente un kilómetro para arriba. Para lograr graficar a dónde estamos en los transistores. Es muy difícil ver este crecimiento porque es un crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué tenemos? Una ley de mercado que hace que todo el complejo de hardware y software empuje hacia adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos seguir vendiendo computadoras y el software necesita seguir vendiéndose para estas computadoras nuevas. Entonces, de una manera natural, no, sino dictado por un mercado que quiere seguir esta regla, porque es un negocio fastuoso, nos empuja hacia un fenómeno que nosotros conocemos como obsolescencia programada. ¿Qué es la obsolescencia programada? Estamos muy acostumbrados con la ropa. La ropa de la temporada pasada ya no sirve. La ropa está perfecta. Cada hebra de nuestro vestido, de nuestra camisa, de nuestras zapatillas, está en perfecto estado, pero no la queremos usar, porque... Porque el mercado dicta que ahora la, la moda es otra. Exactamente lo mismo pasa, tanto en el hardware como en el software. ¿Por qué? Porque se necesitan vender más dispositivos a más gente para que les dure menos tiempo. Si nosotros no cambiamos los celulares cada dos años y las computadoras cada cuatro, esta ley deja de funcionar. ¿Por qué? Porque no hay mercado que sea capaz de abastecer plata a todos esos complejos tecnológicos, industriales, de punta, para que sigan bajando el proceso de fabricación y los transistores sean cada vez más pequeños. En este momento estamos hablando de transistores de 20 átomos de, eh, de tamaño. 20 átomos de tamaño. Ese es el, el tamaño que se está manejando en este momento. Entonces, esta obsolescencia programada, para nosotros y nosotras que vivimos en el sur global, o sea, en todos esos puntitos del mapa donde no hay ninguna... Foundry, así se llama en el término en inglés, o sea, fábrica de silicio. Lo único que nos queda es tratar de que sea una obsolescencia postergada. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad económica de hacer ese recambio. ¿Qué es esa obsolescencia postergada? Que nosotras y nosotros, los cibersegujas, le llamamos, es tratar de que ese hardware sea útil la mayor cantidad del tiempo. Nosotros también... Nos autodenominamos cibercirujas porque lo que nosotros hacemos es recatar esa basura, supuesta basura. Entendemos cómo funciona esa basura y entendemos que todos esos millones de transistores que están en esa vieja netbook con 2 GB, es posible de seguir utilizando y seguir produciendo para la gente, para que les sirva para comunicarse, para consumir medios eh, periodísticos, para el ocio... Pero un montón de cosas. En este sentido, nosotros lo que estamos intentando todo el tiempo es mostrarle a la gente que vive en el sur global cómo realmente una computadora, por más de que haya una obsolescencia programada, esa obsolescencia se puede postergar a través de acciones muy fáciles. Una de las cuales se asienta fuertemente en el software libre del cual Javier ha hablado. Sin software libre, la obsolescencia postergada no existe. ¿Por qué? Simplemente porque las empresas, y ustedes saben más que yo esto, las empresas están todo el tiempo volviendo obsoletos los aparatos para que nosotros tengamos que comprar nuevos. El ejemplo típico son las impresoras chorro de tinta. Una impresora chorro de tinta de 10 años no tiene drivers privativos para ningún sistema operativo privado. En cambio, en un sistema operativo libre, Llamarle como quiera, Linux, FreeBSD, OpenBSD. Tiene drivers y funciona perfectamente. Entonces, esa obsolescencia programada, uno de nuestros eh, caballitos de batalla es el software libre. ¿Por qué? Porque el software libre cuida muchísimo el ecosistema y tarda muchísimos años en discontinuar el soporte a hardware. Realmente discontinúa el soporte luego de que ha pasado un periodo muy grande y se demuestra ese hardware es absolutamente eh, irrelevante en este momento. Se discutió durante un año y medio sacar soporte a la vieja NE2000, que era la placa de red que tenía ese conector que era redondito, donde tal vez alguno de ustedes jugó el Doom eh, a través de, de una red local tardaron un año y medio en decir eso. Entonces, la comunidad, esta comunidad de software libre, cuida el hardware aparentemente obsoleto que funciona eh, perfectamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos en este monopolio de hardware? no Manejado por muchas manos. Otra pregunta es, ¿existe el hardware libre? O, por ejemplo, pensemos en Arduino o ese tipo de cosas es hardware libre, ¿no? o sea el, el, puede haber copias, puede haber pero el chip en sí puede ser fabricado por muy pocas personas y sí, y sí rigen un montón de copyright sobre ese pedacito de silicio donde están dibujados ahí los transistores de forma tal que se represente ante, ante el usuario y el usuario como un Arduino eh, hay algunos intentos de hacer hardware libre por ejemplo hay un procesador que se llama RISC Risk de, que es un diseño libre, pero fabricarlo no es libre. ¿Por qué? Porque necesitas una fábrica de altísima precisión y, un, y costos que son de miles de millones de dólares para recién poder montar esa fábrica y producir a un costo razonable para que la gente te pueda comprar. Entonces, en ese sentido, en esta materialidad que se necesita para computar, porque computar sigue necesitando de una computadora, no podemos computar con lápiz y papel, eh, estamos tratando, estamos generando una idea eh, que tiene sus bemoles, que tiene sus bemoles porque vivimos en un sur global donde tenemos eh, una gran escasez de recursos para adquirir esos, eh, esos eh, aparatos que computan, entonces nosotros lo que abogamos es a la obsolescencia postergada, al derecho a reparar, y a todo esto le llamamos, sumado con el software libre, y un par de ingredientes más, que llamamos eh, self-hosting, o sea, no es necesario que estemos en la nube de Google, Microsoft y Amazon para poder tener nuestros servicios de nube. Eh, nosotros abogamos para que, además de tener cierta soberanía sobre el software, también tengamos cierta soberanía sobre el y acá quiero hacer una aclaración. No hablo de soberanía con grandes palabras, sino hablo de soberanía en el sentido de que nuestros chicos y nuestras chicas tengan computadoras para aprender. Y en ese es algo más que claro, ¿no? O sea, no estamos hablando, uno siempre dice soberanía y piensa en Malvinas, perdón, hoy tiene el mate, dije Malvinas y tiene el mate, eh, en, en, en estas cosas, pero es súper concreto, es tener el derecho a que las chicas y los chicos tengan una computadora para poder estudiar, para poder divertirse, para poder consumir eh, productos culturales. Eh, lo último que quiero mostrar es, por favor, Virginia, la última filmina. Hay, hay algo muy interesante que nos, que nos eh, llama la atención. Eh, estos son los porcentajes de contaminación que eh, de, de, de, de diversas índole que se producen en la vida útil de una computadora. Desde el nacimiento hasta su disposición. La pregunta es. ¿A qué corresponde el 80%? ¿A qué corresponde el 15%? ¿Y a qué corresponde el 5%? Hay una cosa muy extraña. Pero muy extraña. Porque hay veces que uno se pregunta. Tengo un viejo Pentium 4. Tirado. Por ahí. Con 512 MB de RAM. Ni siquiera de R1. La rama anterior. Entonces uno se pregunta. ¿Qué hago con esta máquina? La tiro. No sirve para nada. No puedo navegar. No puedo. Eh, consume mucha electricidad. Eh, no puedo utilizar ninguna suite de oficina razonable. Entonces ni siquiera con software libre. Lo único que corre es XP. Probablemente Windows XP. Probablemente. Entonces la pregunta es. Bueno, efectivamente la tiro Para mí yo me sorprendo de mi ingenuidad, este 80%, digo, si tenemos que dividir en tres fases, producción, consumo energético durante la vida útil y disposición, el 80% no se corresponde con la contaminación que se produce en la disposición, que es lo que se percibe de la, de la información que se recibe en, en, en general, y el 5% no se corresponde con la producción, es exactamente al revés. El 80% de la emisión de gases y contaminación, se produce el, perdón la, la redundancia en la, en la producción de esa computadora. El 15% en la vida útil, en como consumo eléctrico, y el 5% en la disposición. Entonces, todo esto de la disposición responsable, cuando nosotros tengamos un Pentium 4 tirado abajo, juntando polvo, y probablemente algunas alimañas más, Pensemos que el 80% de la contaminación ya se produjo y que tal vez el alto consumo eléctrico que tenga en comparación como por ejemplo una pequeña Raspberry Pi 4 es nada en relación al 80% que ya se produjo. Entonces, tal vez podamos usar esa computadora desde otro lugar, desde un lugar que ya fue fabricada. Pensemos ahora en cómo sacarle el máximo provecho. Entonces, ahí nosotros hacemos un llamado a un montón de Ideas como, por ejemplo, aprender a que los chicos y las chicas desarmen y armen, a que aprender a que los chicos y las chicas instalen su software libre y aprender, ¿por qué no?, a utilizar esas máquinas como eran antes, porque siempre es muy interesante el ejercicio de saber cómo se computaba antes, en el 2004, eh, ni habían nacido probablemente estas chicas y chicos, y cómo se computa ahora. ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Hacer una problematización histórica acerca de, de la computación. Eh, esto es algo que nosotros digamos nos viene de regalo no es nuestro problema porque de nuevo del sur global no estamos contaminando el planeta de manera masiva como sí lo hace el norte global eh, pero sí es una punto muy interesante para pensar en que ningún dispositivo por más anticuado que sea eh, es obsoleto eh, porque si ya se emitieron todos los gases de efecto invernadero ya se contaminó todo eso mejor que le extendamos la vida útil eh, todo lo posible. Más o menos esto era lo que lo que te haría contar, así que si, si hay alguna pregunta, o si no lo vemos después, eh, vos Marcos de definís. Me gustaría retomar una, un par de preguntas que, que hay, para, para después continuar con Cristian. Eh, te preguntan, eh, Nicolás, entonces vos decís que las actualizaciones de los programas no requieren mayor capacidad de memoria para ser ejecutados de cierta forma, eso, eso pregunta en Yo el chat. digo que, por supuesto que sí, pero por supuesto que nosotros, si tenemos el control de cómo ese software utiliza nuestros recursos de cómputo, de RAM y de almacenamiento, sí podemos tunearlos o elegir alternativas que sean muchísimo más livianas que las alternativas estándar que nos ofrecen. Eh, es un poco delirante que hoy en día una máquina no pueda tener menos de 8 GB de RAM, cuando hasta hace 10 años, con 2 GB sobraba Y no estamos haciendo cosas dramáticamente distintas. No estamos haciendo, no estamos con esta computadora yendo a la luna. No, es un viejo chiste. Porque no. la computadora que llevó el hombre a la luna tenía 4K de RAM, ¿no? O sea, pero eh, eh, sí requieren de más, de más cómputo y en la mayoría de los casos es una necesidad creada que simplemente hasta en Windows, se puede ajustar de manera tal que sea un consumo razonable de recursos. Linux es mucho más fácil de ajustar y vienen distribuciones específicas para bajos recursos y Windows también se puede ajustar, por supuesto. Muy buenísimo, Nico. Entonces, ¿es posible combatir la obsolescencia programada? Yo te diría que... Casi fácil duplicar la vida de una computadora. Duplicar al menos es fácil. Triplicar, mmm, sí. Mi máquina en este momento es de 2011. Nadie se entera. Funciona perfectamente. Eh, porque, bueno, nos encargamos de entender cuáles son las partes cruciales que te permiten usar una máquina de 2011 ahora y a esas partes les, les ponemos atención. Les ponemos amor y les ponemos... Eh, los poquitos recursos que tenemos, y los ponemos ahí, y a partir de eso, la máquina sigue funcionando. Perfecto. Muchísimas gracias, Nico. Eh, vamos a, a pasar al tercer orador del día. En este caso, Cristian Rojo. Cristian es magíster en comunicación social, mención comunicación y educación, licenciado en comunicación social, y trabaja en proyectos educativos relacionados a la didáctica, la programación y la ciencia de la computación para los diferentes niveles del sistema educativo. Forma parte de, de equipos de escritura de secuencias didácticas relativas a la ciencia de la computación y est estudia temáticas como videojuegos y educación, música y enseñanza de programación, comunicación y educación y también participa en comunidades que problematizan y difunden el uso del software libre en educación. Y también comunico, es un orgulloso cibercirujano Cristian. Hola, primero buenas tardes a, a todos y siguiendo muy de cerca este necesario espacio de, donde podemos problematizar ciertos temas, donde nos encontramos con una mirada, digamos, muy necesaria para el ámbito educativo, donde son muchos los sistemas eh, de educación formal en el mundo y no solo en la Argentina que se están preguntando hace varios años cómo podemos integrar las ciencias de la computación eh, en la educación formal. Eh, y es eh, un, algo muy necesario, eh, debe ser hecho con una mirada crítica como se está compartiendo hoy, pero también no se hace de, de un momento a otro, es un proceso largo, que si se quiere, con, donde tienen que coordinarse muchas, eh, no solo voluntades, sino que también el necesario rol de los estados, eh, de, de las universidades, de las escuelas, eh, y también... Eh, esto que a veces tiende a ser lo más fácil, si lo decimos desde afuera de la escena educativa, que es decir, es que él o la docente no quiere actualizarse. Y, y siempre es la, la crítica eh, que uno muchas veces escucha, siendo esta no muy certera, porque realmente sabemos que tenemos que entrar con conocimientos certeros y respetuosos de la disciplina de las ciencias de la computación, eh, mientras la mayoría de quienes enseñan en el aula no pasaron por un trayecto, no tuvieron un trayecto en su, en su formación que las incluyera. E incluso estamos buscando una didáctica, una didáctica que, que pueda llegar ¿cierto? A, a los niveles educativos, por un lado, eh, acompañando a, a ese rol docente y también dando nuevas perspectivas de, de trabajo en el aula que tienen que ver, y ahora voy a meterme un poco más a, a terreno y a continuar lo que decía Javier eh, y Nico, que en, desde, desde todas las aristas que uno podría mirar este, esta linda problemática, digamos, una es la reutilización, el reaprovechamiento, y eh, de los insumos informáticos que muchas veces duermen, descansan y se arrinconan en el por ahí en oficinas, en casas, en escuelas, universidades y, y otros, digamos, donde también podemos sacarle un provecho, digamos, eh, que tenga que ver con eh, lo educativo. Y, y, y lo que yo buscaría como resumen antes de meterme en, en lo que había preparado es que también hagamos un nexo con, con el aula. Esto se puede enseñar desde jardín, o sea, no, no es necesario que vayamos a, a los últimos grados. Y, y, y recomendaciones que recojo de la escucha y de la conversación de, de directivas y docentes desde el nivel inicial para arriba, es comenzar por lo concreto, lo cercano, lo conocido, y aquí voy eh, a, a compartir algunas ideas que tienen que ver con... Eh, estamos rodeados y rodeadas de, de computadores, eso no es un misterio, pero se volvió tan común tenerlas cerca... Y, y, y que las usemos, digamos, ya sea el celular, la consola de videojuegos, esta misma conversación, que se nos hizo un poco invisible lo disruptiva que son, y que estamos viviendo un momento donde han cambiado nuestras eh, mediaciones, no solo en el trabajo ni en el estudio, en lo social, eh, en, en con quién soy amigo o amiga ahora, con quién me peleo en una red social, digamos, tiene que ver eh, incluso con la distribución desigual del poder. Entonces, por eso es que una de las cosas que, que, que compartiría como ideas más fuertes de, de este encuentro, para quienes ejercemos de alguno u otro modo actividades educativas eh, centradas en esto, es que es un rol nuestro y una responsabilidad, digamos, de, de, de la escuela, el volver a convertir estos aparatos en algo extraño. Sonaría raro, porque la, se supone que tengo que dejarte las cosas súper claras, pero se ha hecho tantas se ha hecho tan, no digo transparente, sino que opaca, perdón, sí, se ha hecho tan opaco el, el, la, la computadora, que está ahí como una cajita misteriosa que no tengo idea qué tiene por dentro, algo decía Nico recién, también Javier, pero que necesito volver a hacerle preguntas, y aquí hay una, algo interesante, a las computadoras, si bien es una figura que estoy usando, digamos, no, no, todavía no llevo a ese nivel de conversar con una computadora, pero le podemos hacer preguntas, le podemos... Eh, Hacer cuestionamientos que, que, que van por lo computacional, que van por el tema del hardware, si se quiere, pero que lo exceden también, porque sabemos que la computación, y esto también es un sentido común que tenemos que sacar, eh, de, por lo menos quienes estamos en labores e educativas, eh, no, las computadoras, ni, y la computación sobre todo, no nació libre de contexto. Son contextos de poder, eh, Nico mostraba recién un mapa que deja algunas cosas digamos bastante claras en poco tiempo, de, de cómo, dónde, por qué eh, se producen eh, hardware en, en ciertos lugares siendo Argentina algo no completamente ajeno a, a, a eso, y sabemos que en los años 70, 80, incluso se fabricaron computadoras eh, en este país, lo que también nos indica algo interesante, digamos que, que también se, lo podemos pensar a largo plazo, y en esto también podemos contribuir en la educación, de contarles a, a, a los estudiantes que también se puede participar de una forma no solo de consumo, sino que, y, y, y conociendo desde un inicio a, a lo que hizo Guaira a lo que hizo Conectar Igualdad, a, a incluso a estas instancias que, como estas donde nos juntamos, es para también pensar a, a larguísimo plazo, y no solo en lo cotidiano, también es importante, ¿cierto? Pero también tiene que ver con esta tan relevante de ir a la disputa y a, y a, y a buscar ciertas... Eh, eh, ciertas formas de pensarnos como, pers como personas que podemos ser más activos, más activas incluso, en algo que pareciera que el mundo o el universo nos dio así, que es que A, B y C, empresa o países o, o como se llame, sean quienes pueden determinar todo lo que acá sucede. Entonces, eh, acá voy a compartir un poquito de la, de la presentación, o, o machete disfrazado, digamos. Eh, voy a ir ahí y tratar de poner... Un segundito para, para compartir pantalla. Creo que se está compartiendo. Sí, a última hora mi dispositivo oficial me falló, así que usé una computadora prestada, eso explica ciertos contextos. Bueno, entonces, eh, acá la invitación primera desde, desde el aula, a quienes tenemos algún rol educativo, es que si bien no fuimos formados, formadas en las ciencias de la computación, podemos tener una muy buena oportunidad de... Eh, de volver a hacer las extrañas, decía, ya no nos produce sorpresa ver una computadora, pero te, nos podemos hacer preguntas en el aula y decir, ¿qué cambió? Eh, y, y aquí hay ejercicios muy cotidianos que, con los que uno puede comenzar, como por ejemplo, trae un relato desde tu casa o desde el lugar donde estás, ¿cierto? y eh, cuéntanos qué hacía la tía, el abuelo, eh, la, los amigos o las amigas de la familia hace 40 años, para comunicarse. Eh, ¿Tenían esta cámara? ¿Se podían encontrar rápidamente? Eh, ¿Costaba mucho dinero? Eh, qué, qué, ¿Qué aparatos utilizaban? Eh, Etcétera. Entonces, no sé si Marcos querías decir algo. ¿Te vi con el, sí, con no, el... Cristian, no se ve completa la pantalla. Ah, bien, bien, bien. No ¿Por ahí va mejor? Mira, estoy cambiando. Ahí, ahí se ve completa. Bien, voy a tratar de usar esa, esa idea entonces la próxima. Y eh, bueno... Hablábamos, y quiero retomar lo que contaba también Nico Recién, que algo interesante de pensar, y algo que vuelve a, a, a meter preguntas dentro del aula, que serían estas, por ejemplo, una idea de dejar de tratar a los recursos que utilizamos para, como sociedad o como humanidad para crear computadoras como recursos infinitos. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el aula también podemos preguntarnos, eh, acabo de ir de vuelta para arriba, eh, preguntarnos qué significa eh, en términos de medio ambiente la creación de nuevas computadoras. Y acá eh, engancho con lo que decían antes, con la obsolescencia programada o cómo la podemos postergar. Cómo podemos también entonces meter una discusión, y muchas veces se habla de educación crítica, bueno, acá creo que hay algo que podemos compartir respecto a eso. Y eh, dicho de forma simple, eh, le cuesta mucho más a, a, al medio ambiente la producción de una nueva computadora de todo el uso que le puedas dar, eh, entonces por supuesto que acá no estamos llamando a que la computadora necesariamente esté prendida las 24 horas, porque no es la idea, sino que queremos hacer una comparación muy simple eh, de, eh, de lo que venía hablando eh, Nico también anteriormente, e incluso si fabricáramos computadoras un poco más eficientes en el uso, eh, si se quiere, de electricidad, Volveríamos a redoblar el problema porque estaríamos produciendo nuevas, digamos, y, y, y, y si alguien quisiera desde, desde nuestra audiencia conocer un poco más de detalles, ahí está el nombre de, de un autor eh, y un concepto que es la computación frugal, digamos, eh, que es bastante interesante, ahora por tema de tiempo no, no profundizamos más, pero queda ese tip por si alguien quisiese profundizar, pero tiene que ver con esta, ideas sí. Ahora. Otras preguntas que le podemos hacer a las computadoras Y acá escuchaba recién a, a Nico Con la experiencia eh, escolar eh, de, de abrir una computadora Después les voy a contar una experiencia de esas Cuando decíamos de hacerle preguntas Le podemos incluso ir mirando Cosas tan sencillas como Sacar el microprocesador, una memoria RAM Y ver en qué año fue hecha En qué país eh, fue hecha Qué capacidades tiene Si no entiendo qué significa lo que ahí está diciendo, por ejemplo, o sea, 4 GB de RAM, es un lindo tema a investigar, porque quizás yo tampoco esté formado para dar una respuesta plenamente científica, y podemos ir con la actitud que vamos a compartir eh, pronto, digamos, esa actitud de, eh, que también tiene el software libre, y, eh, y otras comunidades, de ir buscando las respuestas eh, en comunidad. Y acá algunos datos muy sencillos que, que vienen del manual de gestión integral de los residuos eh, electrónicos y eléctricos, es, eh, por ejemplo, que los celulares tienen al menos 60 elementos, por ejemplo, que, que algunos de ellos más preciosos, otros más contaminantes, otros retardantes de, de, de, de llamas que, que también son muy tóxicos, incluso si uno los quisiera procesar posteriormente en, en, en, o incinerarlos y otras cosas que se hacen a veces con la, el, el, el, este tipo de desechos. Incluso podemos hablar en el aula de cómo fueron extraídos estos materiales, cómo contaminan y también... Eh, ya si vamos a los derechos laborales es común que la extracción se realice en países que tienen eh, legislaciones mucho más laxas en cuanto al cuidado de sus trabajadores y trabajadoras por lo tanto también acá estamos viendo que al tema computacional le podemos dar eh, este matiz en, en nuestra educación eh, si la queremos un poco más crítica y, y acotada pero ahora bueno, eh, me gustaría también pasar a, a, a pensar en esto si yo tuviese que hacer una actividad áulica, llamemos directamente, estoy pensando en ir con estudiantes eh, de una escuela y, y, y ver qué hacer, una primera pregunta sería, que yo me podría hacer sería ¿Y de dónde voy a sacar materia prima para poder abrir una computadora y ver qué tiene adentro, por ejemplo? Y acá, eh, lo, también lo recojo del mismo manual y lo leo textual, que el destino más común de las computadoras que dejamos de usar, acuérdese usted ahí que está en... Ahora, eh, viendo escuchando eh, esta, este encuentro, eh, empiecen a hacer memoria eh, en el trabajo, quizás en la misma escuela, en la casa donde uno habite, eh, amigos o amigas, si no hay por ahí muchos eh, aparatitos arrinconados, juntando polvo, humedad, eh, en el olvido, y esta especie de limbo de, de computadoras, eh, aquí incluyo los celulares, por supuesto, eh, y otros aparatos computacionales, por lo general, nos cuenta este manual, que, que van a dar a un espacio de almacenamiento por un tiempo indeterminado. Y ahí, y, y, y haciendo un trabajo también de cibercirugio, como decía Nico, hemos descubierto, y, y, y en carne propia, y, y hemos hecho llamados así como muy simples, en, en nuestras redes, con, con familia, con amistades, en decir, hey, ¿quién tiene aparatos computacionales que no esté usando porque queremos utilizarlos como insumos educativos? Esto también lo hicimos en, en, incluso en formación docente. Y nunca, nunca, nunca falló que aparecían computadoras viejas que, por otra parte, no hay tanto drama si, si, si algo no va a quedar perfecto porque ya era un desecho anteriormente. Las podíamos re rehabilitar, por supuesto, y volverlas a, a funcionar. Pero ahí también hay una idea, ahí hay una foto que la, la saqué en una conocida entidad educativa por ahí. Quienes recorran escuelas y universidades también eh, es cosa de buscar y van a encontrar estas escenas de, de una forma continua. Y acá estamos hablando de esta especie de limbo donde van a dar estos aparatos y realmente eh, están esperando, eh, si queremos ponerlo de ese modo, que, que les demos una chance como insumo, como herramienta educativa. ¿Qué podríamos decir entonces? Eh, eh, ¿De dónde podríamos sacar ideas? Porque es cierto que la mayoría de quienes enseñan Hoy, y acá en, en Argentina, están por ejemplo los núcleos de aprendizaje prioritarios eh, del año 2018, que ya empiezan a hablar de, de, de, un poco, digamos, acercando a, a la idea de que es una necesidad, o si se quiere así, un derecho, de que los chicos y las chicas puedan no solo consumir eh, hardware y software, sino que empezar a meterse en programación, en eh, entender cómo funcionan ciertos procesos automatizados y producir también. Una idea sería correrse del eje herramienta-céntrico, digamos, y acá hay gente de la computación que me ha enseñado que, si bien la computadora, por supuesto que es muy importante, eh, la computadora está en función de, del procesamiento de, de, de información también, digamos, la ciencia no es la computadora, sino es, es lo que podemos hacer, es cierto, con, con las, esas computadoras, incluso, y acá hay algo muy interesante, estudiar sus límites, hasta dónde podemos llegar con una computadora. Es infinito el almacenamiento que me presta una nube, eh, es infinito lo que puedo guardar en mi celu, seguro que ya nos dimos cuenta que no, porque a la mayoría no, no tenemos explotado de información. Y acá hay una palabra eh, con, que, que, que ha tenido, si se quiere, desde la misma comunicación masiva, una connotación que no tiene mucho que ver con, con su connotación original. Y acá podemos hablar de cómo podríamos hacer que esta ética del hacker Entendido como la persona que busca soluciones inteligentes o divergentes a, a, a problemas que, incluso si lo queremos forzar, podrían exceder lo computacional, eh, donde podríamos aprender en comunidad. Y acá me acuerdo del que decía Javier al principio, donde la información se comparte. O sea, si podemos tener, y acá voy directo al grano de la experiencia, por ejemplo, de llevar computadoras en desuso al aula de poder abrirla de hacerle preguntas, como decíamos recién, armarla y desarmarla, ver si funciona posteriormente. No tendríamos por qué estar siempre en, en el viejo paradigma de decir, bueno, después que abras la computadora te voy a hacer una interrogación de 10 preguntas para que me digas exactamente eh, y textual de memoria lo que hicimos, sino que también eh, en, en una evaluación más formativa y más a, a mediano plazo, podríamos ver que la construcción de estos sentidos en grupo también enseña a que el conocimiento que necesitamos eh, promover desde la escolaridad para, eh, para la computación debería también ser eh, comunitario en el sentido de compartir esos conocimientos e incluso remezclarlos. Acá le podemos dar nuestra propia impronta de reutilizar ese conocimiento, tomar, por supuesto, a grandes autores o autoras que, que se refieran a esto, pero incluso eh, ir mejorando a nivel local, a nivel de mi propia comunidad escolar. Se habla de proyectos de... muchas veces se, se habla del término cierto de la, del pensamiento computacional, que si se quiere fue un gran abre lata para habilitar muchos debates, pero si nos quedamos solo ahí y no pasamos a participar nos quedamos solamente en una proposición, digamos, en algo, en un ideal que en algún momento necesita eh, llevarse a, a terreno. Y es así que quiero ir eh, pasando ya a, hacia el, al, el final de, de, esta, de lo que quería compartir. Y una gran pregunta sería, bueno, me han dicho un montón de cosas, pero quisiera saber si hay experiencias previas donde puedo pasar al aula eh, esto que se supone, y acá también creo que y lo recojo también de, de computólogos tiene la fama, la computación, de ser inalcanzable, difícil, y quizás también el propio discurso científico de, de, en cierto momento ha contribuido a, a que ese poder se mantenga en poquitas manos, ¿cierto? Por suerte comparto con computólogos que tienen mucha solidaridad en sus conocimientos, pero lo que, lo que podríamos comenzar a hacer también desde la escuela, y, y cada vez se van sumando más manuales, más material didáctico, más experiencias que son compartidas en Internet, podemos llegar con estas dos fotitos que son más que nada para graficar una experiencia tangible y concreta que, que, que sucedió en Córdoba Capital eh, el año pasado, donde no fue solamente llegar un día y decir, bueno, eh, chicos, chicas, tomen las compu y hagan lo que quieran, sino que tuvo un caminar muy interesante donde se acompañó desde la dirección, por supuesto que hay muchos proyectos, que no llegan, a, por más lindos que sean, sino tienen un enganche entre todos los, los, eh, los nodos que pueden haber dentro de una escuela, no llegan a, tan a, a buen puerto, donde acá las manos que ven ustedes ahí son muy importantes porque son las manos de una docente, real, no es actuado, eh, que por primera vez podía, y esto también es algo clave, porque es muy abstracto también lo que podemos aprender en computación, pero cuando haces esto, Vas a lo concreto, que es lo, la propuesta inicial. Por supuesto que no basta con tocar eh, lo que hay dentro de una computadora. Pero cuando alguien me dice, hey, esto que está en tus manos es la memoria que permite hacer A, B o C. O esto que está en tu otra mano es eh, el pinque procesador que permite hacer otra serie de eh, operaciones. Lo que está ahí son manos de una docente que por primera vez abría, sacaba una memoria RAM, conversábamos al respecto y la volví a instalar y volvíamos a ver si la compu funcionaba del mismo modo. Y posteriormente, en ese taller docente que fue previo a, a, a trabajar con estudiantes, también los docentes pudieron instalar un sistema operativo libre. ¿Por qué? Porque en, es, en esta escuela en particular, en, con, encontramos, gracias a la conversación también con, con la dirección, que habían 18 aproximadamente computadoras de escritorio del año 2009, que estaban ahí y, y, y que había una necesidad de decir, los chicos y las chicas, Necesitamos eh, que trabajen con software Pero también el, el, No tengo de dónde sacar sistemas operativos Actualizados, etcétera Hasta que encontramos una respuesta Que quizás pueden haber otras mejores Pero fue en este caso eh, Un sistema operativo llamado Lubuntu ¿Cuál fue la última etapa? Que los chicos y las chicas de sexto grado lo Formatearan con sus propias manos Las, las computadoras Previa inducción mínima de, de, de mostrar El mensaje fue, acá no el triunfo no es que de las 10 computadoras se formateen las 10, es que con sus propias manos pasen por la experiencia. Acá no, no tendría por qué resultar tan perfecto, podría ser exitosa de todas maneras, pero por lo menos ahí logramos que las 10 computadoras pudiesen volver a ser aparatos reutilizables, reconfigurar lo que entendemos por desecho o por basura, porque, o por obsolescencia programada, incluso simbólica. Hoy nos, es probable que nos dé vergüenza andar con un celo muy viejito porque mi entorno social maneja uno más nuevo. Y haciendo la pregunta con esos chicos y chicas que desde la escuela, y acá está la responsabilidad que tenemos desde la escuela, es quizás la primera vez que ven que en sus propias manos puede estar el destino de una computadora que vuelve después de muchos años a ser un insumo para su comunidad educativa. Y eso no lo, no lo lograron porque fue un técnico a hacer el trabajo por ellas, sino que. Se les dio la oportunidad de hacerlo y lo que, con lo que quiero ir cerrando esa idea es que pasan, eh, pasan cosas muy interesantes y muy positivas cuando les damos la chance de ser quienes protagonicen ese proceso. Una vez más lo digo, no tendría por qué llegar al 100% de éxito siempre, pero es una información que por primera vez circula eh, y, y, y cuando le hicimos la pregunta, las, eran 32 estudiantes, ¿cuántos o cuántas tenían computadoras en su casa? la mayoría no la tenía, pero comenzaron a ver eh, de otro modo la posibilidad de habilitar eh, computadoras gracias a esta actitud de, de no digo que sea el, el, el, la meta principal, pero la escuela te habilitó una forma divergente de ver a las computadoras. Cerrando con una reflexión de Simari, ¿cierto? De acá, eh, eh, esto lo publicó en 2013, eh, Universidad de... Ah, eh, Bahía Blanca, me parece. Y eh, en general, y esto va para la para los lugares donde se crean las políticas públicas, es que debemos descubrir cómo perfeccionar el contenido del núcleo educativo fundacional, <risa> reconociendo lo que es permanente, separándolo de lo que es solo una novedad. Y acá la gente de computación me ha enseñado que los grandes manuales de la ciencia de la computación, eh, la, la, la arquitectura misma de una computadora, ¿cierto? Tienes sus bases cimentadas desde hace varias décadas, y son mucho más relevantes, y es lo que no ha cambiado y que probablemente... Eh, perdure por mucho tiempo o incluso el tema del procesamiento de información separarlo incluso de las modas, digamos, eh, si lo quisiera graficar de un modo prefiero eh, programar, digamos y, y, y, y si vamos al tema de la programación y, y poner en práctica los conceptos generales de la programación que me van a servir en cualquier entorno a pilotear el drone de moda, que no está mal y puedes aprender mucho con eso pero ojo, es probable que, que, que haya ciertos cambios que que lo que aprendiste de, en estas capas de abstracción más altas, digamos, no sean eh, lo más relevante de acá a dos años. Si vamos a la fundación de esto, y acá también en el hardware, eh, podemos compartir ideas que perduren y, y que, que sean relevantes en el tiempo, porque lo que creo que tenemos que apuntar en cualquier, <ríe> en cualquier disciplina, pero en esta tiene una urgencia tremenda, es eh, ver una visión, tener una visión emancipatoria, digamos, de, de, la, de la educación y por qué no en computación, donde se supone que las cosas vienen dadas por, el, por, por unas fuerzas superiores y no, las podemos comenzar a, a conversar en el aula, incluso quienes no seamos computólogos. Así que por hasta, hasta ahí tenía preparado y espero que, que haya sido grata la disertación. Muchísimas gracias, Cristian. Eh... Voy a aprovechar para, para hacer una pregunta. Eh, pueden tomar el guante, o sea, Cristian o Nicolás. Recién hablamos, eh, desde cultura libre, software libre, eh, surgió también la idea de hardware libre y, y, y las dificultades de la existencia de hardware libre con los monopolios y lo, lo, lo caro que sería poder producir. Me parece interesante eh, esto que estamos charlando sobre la obsolescencia programada, ¿no? La importancia de saber cómo funcionan estos dispositivos computacionales que utilizamos a diario, esto rescata lo que decía Cristian, hay computadoras por todos lados, hoy interactuamos con nuestro celular a diario y tenemos, eh, eh, realizamos gran parte de las actividades con una compu en la mano, ¿no? Y la obsolescencia programada, recuperando lo que decían, eh, muchas veces está impulsado por eh, el desarrollo de software que eh, directamente nos hace, entre comillas, tirar el hardware específico que funcionaría muy bien eh, bajo las necesidades. Al mismo tiempo, eh, en el caso de los celulares, y, y también retomando lo que decía Javier al principio, imagínense que el motor lo tenemos sellado y lo podemos ingresar y, y, y poder tener contacto directo, ¿No está sucediendo con muchos dispositivos computacionales o computadores que utilizamos a diario, que es muy difícil o es muy complejo poder abrirlas para poder desarmar o romper o, o tener a, a mano los componentes, en el caso de los celulares? Eh, y, ¿Y qué tiene que ver el derecho a reparar con todo esto que, que se viene escuchando, derecho a reparar? ¿Qué exigencias marcarías de ese lado? Nico, Cristian, quien quiera, o los dos al mismo tiempo. <risa> Eh, básicamente, perdón Nico, eh, muy cortito, eh, eh, a veces eh, es redundante, pero es necesario que sea redundante porque no es un mensaje que circule eh, ni en el sentido común, ni en lo mediático, y muchas veces en lo educativo tampoco, es que mm, una mirada a largo plazo eh, en la educación es una de las grandes formas de comenzar a configurar eh, ideas que son practicadas en, en ciertos lugares, pero le falta mucha fuerza todavía, que es como ciudadanía saber qué podemos pedir, exigir, e incluso qué proyectos, si se quiere, ya desde los marcos más políticos y, y de, la, de esos espacios de toma de decisiones, cómo, cómo podemos ir empujando hacia, a, hacia buscar esto que, que, que, que, una vez más, eh, que lo podemos ver como desde un paradigma de derecho y no solamente desde el consumo final. Eh, muy cortito eso, pero redunda, pero no está de más decirlo. Y eh, ahí diciendo lo, lo, lo que lo marcaba Marcos es, digo, estábamos armando una secuencia didáctica con, con Christian, eh, la armamos para, para Sadosky sobre, sobre estas cosas, ¿no? y, y en una de las secuencias didácticas hablábamos de, de la capacidad de actualización, reparación y modificación de una computadora, y las poníamos como en tres niveles, ¿no? La PC de escritorio. Pueden ser como la Ford F100, yo lo llamo, donde te puedes meter adentro del de de de, de, de, de chasis y reparar el motor ahí, casi, no, no exactamente por casi. Eh, la notebook es un poco más difícil, el celular es imposible, ¿no? O sea, eh, las tres son exactamente iguales, conceptualmente son PCs, eh, pero el... el la PC la podemos actualizar, le cambiamos la memoria. Cualquier persona la puede hacer. Bueno, una persona con poco pulso lo puede hacer. En la Notebook, bueno, necesitas un poco más, pero todavía lo puede hacer. El celular es imposible. Absolutamente imposible. Eh, pero por, por, por diseño, ¿no? Yo siempre digo que el celular está hecho para que se caiga y se porta la pantalla. La pantalla está pegada. No es con tornillos, ni mucho menos. Y, y la batería también está pegada. Y tenés que usar herramientas especiales. Entonces, hay, hay muchísimas ideas dando vueltas atrás de, de, de, de ese celular que no podés actualizar esto, yo, yo estoy peleando día a día de una lucha encarnizada hace tres semanas para tratar de cambiar el celular por uno silenciado, por supuesto es eh, una pelea desigual porque está mal hecho y, y cuando uno tiene una pelea desigual el, el Estado tiene que poner reglas para, para definir cosas mínimas, ¿no? o sea de un celular lo tengas que tirar porque la batería se agotó Debería, debería estar penado por ley, ¿no? O sea, es muy fuerte eso. Eh, entonces, to, todas esas cosas, eh, o el Estado, así como, como el Estado se... Supongo que un montón de, de personas quedaron pegadas de la electricidad en los 70 en los 60 porque no había disyuntores, porque los cables eran de, de, de goma o, o engomados y con tela, y eso a los años quedaban todos pelados. Entonces, en ese sentido, uno dice, ¿cómo va a quedar peor si existen disyuntores, si existen aislaciones térmicas? Bueno, el Estado tiene que estar ahí y de decir, eh, no, esto no. O sea, digo, el celular tiene que ser desarmable, por lo menos le tenés que poder cambiar la batería de la pantalla. La propia persona tiene que poder cambiar la batería de la pantalla preguntaría un mínimo de 5 años. Y el fabricante tiene que asegurar partes y, eh, partes y, y manuales de reparación de, de todo eso, para que cualquier persona no pueda hacer. Parecería como una utopía, ¿no? Pero bueno, se, en algunos países centrales están llegando a eso. Eh, pero en, en ellos, de nuevo vuelvo con esto, en ellos es como una declaración de principios, no es una necesidad económica, ni mucho menos. Eh, y en nuestro caso sería tremendamente útil poder extender la vida de un celular de dos a cinco años. ¿no? Ahí el derecho a reparar en los celulares es, es un problema gravísimo, gravísimo. Porque el, el costo que tiene un celular ahora es prohibitivo. Y, eh, y el, el tiempo de vida de un celular es bajísimo. No sé cuántos años. Yo al, estoy tratando a hacer el mío 5 o 6 años. Pero es una batalla, ¿no? Eh, pero yo veo el, el, el nivel, la velocidad reciclado que tienen los celulares es muy fuerte. Y no Me parece que cuando pasa eso, el, el estado es el que tiene que, que regular. Porque, digamos, en las y los cirujas nadie quiere ponerse con ese problema, porque sabemos que es un problema muy difícil, muy difícil. Es enseñarle a la gente a abrir su celular, enseñarle a la gente a cambiar la batería, enseñarle a la gente a poner un sistema operativo alternativo, es realmente difícil, realmente es algo de... de bueno, yo, yo estoy hace tres semanas peleando con mi celular para, para hacer eso. Eh, entonces, bueno, sí, el derecho a reparar es, es fundamental, pero necesita, necesita un jugador fuerte, ¿no? Como el Estado no... no no de la sociedad civil. Creo que la sociedad civil en definitiva no, no alcanza para, para luchar contra tamaño atropello a, a nuestros derechos mínimos. De eso. Y si no, no te permitieran cambiar la goma un auto y lo tenés que tirar porque la goma está desinflada. No, no, no es ni más ni menos. No sé si eso. Perfecto, Nico. Muchas gracias, Nico y Cristian. Eh, sí, es, es una complejidad enorme. Y, a, y también resaltar lo que vos decías, eh, Nico, que el 85% del impacto ambiental está en, pro, en el proceso de producción del dispositivo, ¿no? Y, y, y nos están acostumbrando a que cada dos, tres años estemos cambiando un dispositivo computacional, incluso costo de eh, impacto directo es, es, es fuerte, muy fuerte a nivel ambiental. Eh, muchísimas gracias, eh, Nico, Cristian, Cristian. Eh, Muchísimas gracias Javi, eh, me pareció una, una jornada muy rica, espero que eh, hayan podido aprovechar y, y disfrutar de la de misma. A modo del cierre, eh, agradecerles a todos y a todas por haber participado de, de esta charla, eh, les quería también comentar que eh, van a poder encontrar la grabación de este encuentro eh, en el canal de, de, de YouTube del Info, y también al mismo tiempo los queremos invitar y las queremos invitar al tercer y último encuentro del tramo, eh, que se titula eh, Internet de quiénes y para quiénes. Esto será el próximo lunes a las 18 horas. Eh, y en este encuentro se van a abordar temas de, relacionados a Internet, en eh, tanto sus aspectos materiales, impactos eh, eh, socio-geográficos, socio políticos y económicos. De vuelta, eh, cómo impactan este tipo de, de nuevas tecnologías en, en nuestra vida diaria. Así que recuerden, ah, también importante, que pueden inscribirse para certificar estos tramos en la página del Info. Sí, muchísimas gracias y espero que tengan una hermosa noche.